Muy buenas noches tengan todas y todos los asistentes a esta gran Plaza Juárez para que podamos proceder juntos a dar inicio a las fiestas de fin de año con el tradicional encendido del árbol y el cuento de Navidad que representamos año con año para niñas, niños, para jóvenes, para adultos mayores y para todas las personas de Pachuca y la región metropolitana. Esta es una gran fecha porque arrancan los festejos de fin de año. Espero que esta Navidad sea un momento para que todos podamos vivir y convivir y compartir en familia, que pueda ser un gran momento de unidad, que podamos estar juntos con nuestros seres queridos y poder continuar así con nuestras maravillosas ...tradiciones y costumbres. Por eso, amigas y amigos... ...a nombre de mi familia y del mío propio... ...deseo que este fin de año sea un momento maravilloso... ...para disfrutar del amor, de la paz y de la tranquilidad. Espero que esta sea una gran Navidad para todas y todos ustedes... Y que el próximo 2020 sea un mejor año para Hidalgo y para todos nosotros. ¡Felices fiestas decembrinas! ¡Que tengan feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Gracias a todas y a todos! A continuación, todos juntos, llevemos a cabo el tradicional conteo regresivo de los 10 segundos. Juntos contamos y dice... ¡10, 9, 8 seis, cuatro, ¡Feliz Navidad! Esta es la magia, esta es la alegría, esta es sin duda alguna el gran espectáculo que hoy se presenta aquí en Buenos Aires con motivo de estas fiestas decembrinas, motivándonos a que todas y todos juntos sientan la Navidad compañía de la familia y de sus seres queridos. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. ¡Feliz Navidad 2019 y próspero Año Nuevo 2020! ¡Damos inicio con el cuento navideño! Querido Don Santa, soy Pedrito. Y esta es la carta de los niños que vivimos en el orfanato del pueblo. ¡Ya cálmense! Este año nos portamos muy bien. Eh, este año tratamos de portarnos muy bien. Estudiamos, hicimos nuestras tareas, comimos verduras... Y ¡ah! Casi no molestamos a las madres del orfanato. Cada año te escribimos, pero creo que nuestra carta no llega o a lo mejor no alcanzan los juguetes para todos. Por eso... No vamos a hacer una lista. Trenos aunque sea un juguete que podamos usar todos aquí. Muchas gracias. Bueno, váyanse a dormir. Yo iré al bosque a buscar un duende que me diga cómo entregarle la carta a Santa Claus. ¡Señor Tech! ¡No habrá Navidad! ¡Atención! repita la información! ¡No hay lista de regalos! ¡La máquina está descompuesta! ¡Todo va a estar bien! ¡No se preocupe! ¡No! ¡No! ¡No puede cancelarse la Navidad! ¡No puede cancelarse la Navidad! ¡Todos en descanso! ¡La máquina nunca ha fallado! ¡No sé! ¡Corramos a ver! ¡Sí! ¡Rápido! Veamos, necesito mi herramienta. Pinzas. Las pinzas. ¿Martillo? El martillo. Lo encontré. Centro. La máquina funciona bien, pero no hay cartas. Y si no hay cartas, la máquina no puede hacer la lista de regalos para los niños. Listo. Revisamos. Hacemos la máquina para encontrar el problema ¡Atención! ¡Firmes! Tenemos que encontrar las cartas Alineación por equipos Todos, ad limitum ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Oh. Hola, hola, soy Pedro. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Vengo a traer mi carta para Santa Claus. ¿Ustedes la reciben? ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Esto está muy raro. No hay cartas que contar, no sabemos dónde están. El trompo ya ha dejado de girar y el caballo triste está. ¿Y qué va a pasar? ¿A dónde se irán? Los sueños de la gente que será Ah Sí. ¿Problema? En este lugar no existen los problemas ¡Señor! No tenemos lista de regalos para los niños, señor La máquina no genera las listas porque no aparecen cartas recibidas A lo mejor este año, los niños no pidieron regalos Quizás solo quieren abrazos ¡Uy! ¡No tan fuerte! Las cartas no están llegando ¿Será un problema con el correo postal? A veces es muy tardado pero faltan, faltan pocos, pocos días, días para, para Navidad. Ya no hay mucho tiempo. Tenemos que comenzar a empacar los regalos. No sé si se va a resolver. Pare, oh, oh, oh, oh, pare. Oh, ya, ya. Oh. ¡Eh, Santa Claus! <risa> <risa> nunca en. Eh, deja ver, uno 1800. 1900, eh, en fin, eh, nunca en la historia se ha cancelado la Navidad. ¡Y esta vez tampoco pasará! La Navidad se trata de fe, de creer en la magia y en que todo es posible si lo deseas con corazón. Y cuando se junta la fe de muchas personas, es más fácil hacer realidad las cosas ¿Qué quiero, Santa? No, no, no, Oso eh, Mejor guarda tus abrazos para los niños eh, Míralos ahí están en el público ¡Señor! ¡Puedo organizar un grupo para encontrar las cartas, señor! Eh, eso sería muy bueno pero no podemos detener la envoltura de los regalos. ¡Cuente conmigo, señor! ¡El soldado! Yo puedo ayudar con mi agilidad. El... ¡Un trompo! Yo puedo ayudar con mi fuerza. ¡El oso! ¡Yo! ¡Puedo! ¡Ayudar! Oh, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! Oh, ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eh, ¡Muchas gracias por la ayuda! ¡Muchas gracias! Ahora todos seguiremos con nuestras actividades mientras nuestros amigos encuentran las cartas. Yo seguiré leyendo las cartas que habían llegado y esperando el resto. <risa> ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Azúcar? ¿Azúcar? No, azúcar. ¡Azúcar! ¡Hola! ¿Alguien me escucha? ¡Ayuda! ¡Paso veloz! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¿Qué llevan ahí? Azúcar ¿Azúcar? Esta no es la fábrica de dulces Ay, ¡Azúcar! ¡Azúcar! Firmes, firmes. La dama, el Catrín, esto es un caos. Sin cartas y sin duendes trabajando, no habrá regalos para los niños. Oh, vaya, vaya, ¿cómo estuvo la fiesta y por qué nadie me invitó? Las cartas siguen sin aparecer. Santa. Está saliendo mal y ellos son los responsables Pobrecitos, quieren abrazos ¡Momento! ¡Un paso a la vez! Primero, son nuestros amigos, nuestra familia Tenemos que recuperarla para poder llegar a Navidad ¿Y las cartas? ¿Y los regalos? La Navidad no solo son regalos Es amistad, compañerismo, amor Y sobre todo, paz ¡Mucha paz! ¡Vengan! ¡Todos juntos vamos a cantar los Villancicos Navideños! Don Santa Claus Ay, Pedrito, eh, cuéntame, eh, ¿qué haces por aquí, eh? Las cartas, ¿de dónde sacaste esto? Yo, ah. ellos las tienen en una bodega ¡Azúcar! Creo que les gusta jugar con ellas ¿Azúcar? Son cartas y no se comen ¡Claro! ¡Azúcar! Esa es la razón Ya no vuelvo a comer dulces. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Qué haremos? Bueno, pues ponernos a dieta de dulces durante una semana. Entendido. Muchas, muchas gracias por su ayuda para encontrar las cartas. A la orden, señor. Y tú, Pedrito, eres nuestro héroe. Gracias. Se ha salvado la Navidad. Y compartir Sonreír Dar lo mejor que tenemos Dejar el miedo Disfrutar Las cosas por venir Y sentir Que a cada instante podemos Tocar el cielo La fábrica de Santa Carta Se debe de llevar Para de nuevo funcionar Por eso hay y busca donde pueda Así que en cada Navidad, entre lo malo y lo bueno, juntos podemos la fábrica de Santa Cartas debe de llevar para de nuevo funcionar. Por eso abre cada puerta y busca donde puedas. Las conseguí. Podrás conseguir, jo, jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Perdón. Bueno, todos a trabajar. Llegaron las cartas y hay que preparar los regalos. Aquí está la mía. Vaya, niños y niñas del orfanato de Pueblo Quieto, México. Vine a traerla porque creo que no reciben nuestras cartas. Entonces, la máquina sí está fallando, señor Ted. Recuerda que los papás nos envían las cartas Y son los que nos ayudan a entrar Para entregar los regalos Muy cierto Señor Tech ¿Qué le parece si tratamos de enviar Algunos regalos adicionales A los niños de Pueblo Quieto Para que ellos los compartan con Pedrito Y los niños del orfanato? Por supuesto Sí, muchas gracias Pedrito Este año también tenemos tu carta Y tengo algo muy especial Que creo que te gustará. ¿Para mí? Claro, ¿no piensas abrirlo? ¡Guau! ¡Wow! Muchas gracias, Santa. Oh, ho, ho, ho, ho. ¡Gracias a ti y a todos ustedes por seguir creyendo! ¡Felicidades! Este año la Navidad crece contigo. Hoy es noche de fiesta Y lo que hoy se viste de blanco Está de puertas abiertas Esta navidad en la gente El sentimiento despierta Habemos más hermanos que amigos La amistad es honesta Y es que tú siempre Yeah no. se llevó a cabo ese mágico encendido de este árbol navideño 2019. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Y es de esta manera también cómo se llevan a cabo estas fiestas, este inicio de estas fiestas decembrinas. A nombre del gobierno del estado de Hidalgo, Te recordamos que sin duda alguna en la Navidad, en Hidalgo la Navidad crece y crece contigo. Muchísimas gracias. A todas y a todos ustedes por habernos acompañado en este mágico encendido de árbol 2019 en, la, en Hidalgo. La Navidad crece contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mágica noche. A nombre del gobierno del estado de Hidalgo, les deseamos lo mejor en estas fiestas decembrinas. Que la dicha, la alegría y la felicidad reinen en sus hogares. Son los deseos del gobernador del Estado de Hidalgo, en esta noche mágica. Muchísimas gracias. Que tenga...